Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal. Hoy ya estamos a viernes, último vídeo de la semana y os traigo una nueva clase. Sí, la clase de la F Hurricane, como se diga, FSS Hurricane, un subfusil que parece un fusil, pero este mecanismo que os traigo es más bien un subfusil. Es para corto alcance, disparar desde la cadera, para llevar de apoyo con un sniper, para llevar de apoyo con un fusil de asalto de largo alcance, etcétera, etcétera. Así que como siempre hago, como el vídeo no lo quiero ni editar, porque tardamos menos en subir. Tardamos menos en que vosotros veáis la clase. Y además, el vídeo se ve incluso mejor. Parece los gameplays antiguos de Wii Rex 2.0. Vamos directamente dentro del juego. Así que voy a cambiar la cámara para acá. Parece esto un directo, ¿eh? esto es increíble Aunque me, ayer me pasó que pensaba que estaba grabando y estaba en directo Fue un poco ridículo Tengo aquí la clase ya preparada, ¿vale? Esta es la de FSS Hurricane, se ve bastante rara Como siempre voy a hacer, enseñaros la clase y luego echarme una partida en Shot House Así veis cómo funciona la clase, veis cómo se mueve, veis cómo dispara, veis cómo mata, etcétera etcétera Aunque soy un manco, eso siempre lo recalco Y la clase sería esta, ¿vale? Tendríamos el cañón FSS X7 ajustado de esta forma Para darnos más estabilidad y más de velocidad con la, con la mira Esto para darnos más velocidad con la mira y más Disparo desde la cadera. La culata demo Quicksilver ajustada de esta forma para más velocidad con apuntada de la mira y estabilidad en activa al apuntar. Que el arma esté más quieta cuando vayamos corriendo, vayamos andando por el mapa. Luego la empuñadura trasera X10, ¿vale? Que tenemos que tener también estabilidad en activa y velocidad apuntada con la mira. Y la empuñadura delantera de mercenario. <coughs> que esto nos da más precisión. al disparar desde la cadera y más velocidad de movimiento cuando estamos corriendo o cuando tenemos el arma sin apuntar. O sea que es una arma para correr detrás de la peña y pegar de hostias. Tiene 50 balotes, por eso me parece una clase tan increíble para ser un subfusil y revienta de una forma bastante dura que vais a ver ahora en Soja, ¿vale? Así que pauso el vídeo y seguimos. Sojaus, que me trabo, coño. Bueno, ya estamos en partida, nos ha metido en una empezada como siempre, pero bueno, mejor así la partida más rapidita para vosotros. Poco me va de FPS, Bien. Habéis visto matado de, de medio rafagote, por así decirlo, ¿vale? Es una barbaridad de arma. Está rotísima, hermano. Ay, se por eso, porque está tan rota, tío. Que hasta asco verla, tío. Lejos, como os he dicho, no es tan precisa, ¿vale? Pero es que recarga muy rápido, está rota en todos los aspectos, tío. Habéis visto cómo corremos tanto, hermano. Cuando no la llevamos sacada O sea, apuntando, esto corre Eso sí, cuando apuntamos, bajamos muchísimo la velocidad, ¿vale? Eso quiero que quede claro también ¡Guau! He una masacre Una masacre No sé si me escuchan he visto ah, al que mataba? No tienen imitado ese de Un poco el volumen del juego Porque estaría a, a, a, todo, a todo trote ¿Sabes? Mira lo que podéis hacer, ¿vale? O sea, lo estaba haciendo para que veáis la barbaridad que podéis hacer disparando Mira, es que me sobran balas, tío. 18, pues me sobran Ahora recargo ya, que estoy tranquilito, pero vamos, esto es una barbaridad, tío Barbaridad de arma, tío O sea... La he probado en Warzone En Warzone está rota, ¿vale? En Warzone la llevo yo muchas veces Pero no la había probado en, en Modern Warfare, tío Y en Modern Warfare esto es Quizás de los subfusiles más rotos que he visto nunca Quizás Le falta un poco de velocidad apuntado, ¿verdad? Un pelín Bueno, no, va muy bien, tío vamos a mentirnos tampoco ¿eh? es Que con un cargador te puedes hacer 5 o 6 si quieres, eh. Y literalmente no sé cuántas balas mata Si pilla uno así un poco de pistado mira. mata como de 4, ¿no? 4 balitas le pegas y te lo zumbas, tío. cuatro balitas y te lo zumbas, hermano. O sea, recomendad. muy recomendable esta clase. ¿eh? Nada, 4 minutitos de vídeo, está bien, hemos perdido, pero hemos entrado tarde, eh. ¿Y ¿Cuál hemos quedado, por cierto? El 16 pepos, no está mal, no está mal, no está mal. Así que nada, nada más que añadir. Os quiero mucho. Os adoro dejar vuestro like, dejar vuestro comentario y nos vemos en un próximo vídeo.